Buenas tardes mamitas, aquí PRG Global Textil les presentamos la nueva colección verano 2023. Recordarles que todas nuestras prendas son en algodón 100% pima peruano. Aquí por ejemplo les muestro un short talla 4, ideal para niños de 1 hasta 2 años. Contamos con una gama de más de 20 colores. Como ven, nuestros acabados son con los mejores estándares de calidad. Una mejor pasta, mejor elástico. Esperamos esta demostración haya sido de su agrado y estaremos atentos a sus pedidos para poder atenderlos con mucho gusto. Muchas gracias.